Hablan de nueva política y en el fondo es la vieja generación de los años 80 y 90 eh, que ha vuelto a aparecer como en escena como únicas posibilidades de las élites y de los sectores conservadores. Solo falta Sánchez de Lozada y el tiranosaurio Rex y con eso está... Toda la promo junta. Las supuestas plataformas a ciudadanas nacieron como una defensa del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016. En su segundo congreso que se realizó en Sucre, resolvieron convocar a la unidad para construir una alternativa de poder de cara a los comicios generales, pero muchas de ellas se sumaron a los partidos políticos tradicionales. Ya tenemos un candidato, un candidato viable, un candidato ganador, que en este caso se llama Carlos Mesa. Hemos recibido eh, eh, su propuesta, hemos recibido su invitación y como plataforma ciudadana otra izquierda es posible, junto a 50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 ¿Qué hacemos con una carretera? ¿Qué hacemos con el gas? ¿Qué hacemos con el litio y la industrialización? ¿Qué hacemos con el empleo? No he oído nada. Todo es quién va a ser el diputado en la franja de seguridad, quién va a ser el senador de franja de seguridad...